El corredor transeuropeo mediterráneo es una infraestructura estratégica y necesaria en la vertebración económica de la región euromediterránea. El puerto de Algeciras es el puerto más importante del Estado y del Mediterráneo, que sin embargo no puede explotar toda su potencialidad y competitividad, quedando condenado a ser un puerto de tránsito y de transbordo porque no tiene una infraestructura ferroviaria de mercancías que permita dar salida terrestre ágil a la carga. El tramo Algeciras-Bobadilla es común a las dos variantes, a la variante central y a la litoral del corredor. Es una infraestructura que lleva 100 años de retraso. La inversión presupuestaria para el tramo del 2016 no se ejecutó y la prevista para el 2017 no cubre ni de lejos lo que se requeriría presupuesta en servicio en el 2020, si acaso en el 2030. Por eso, eh, proponemos esta enmienda que remarca el cadáster doblemente prioritario del tramo de Algeciras-Bobadilla al tiempo que reclaman necesario esfuerzo presupuestario, político y administrativo para asegurar la íntegra puesta en funcionamiento y servicio del corredor mediterráneo, tanto en la variante litoral como en el interior. Gracias. Gracias. senadora Mora, por el Grupo Parlamentario Popular Tiene la palabra, senadora Leite.